Amigos y amigas, gracias por seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales arroba Vegamóvil. En esta ocasión vamos a conocer un nuevo producto que con orgullo estamos lanzando al mercado. Se llama The Vegamóvil Pack. Vegamóvil Pack es lo nuevo de esta empresa Vegamóvil y para esto tenemos a Juan Blanco que es el gerente de operaciones a nivel nacional de Vegamóvil Juan, gracias por acceder a esta entrevista ¿En qué está Vegamóvil? ¿Cómo está Vegamóvil? ¿Y qué es esto de Vegamóvil Pack? Buenas tardes San Bioris, un placer compartir contigo este espacio y con todos nuestros seguidores de las redes sociales antes de exponer nuestro producto es propicio resaltar que Vegamóvil en el mercado es una empresa que ha ido más allá, enfocada única y exclusivamente en ofrecer valor agregado a cada uno de nuestros clientes. En esta etapa, ofrece la oportunidad de poder recibir todos los documentos que implican en el proceso de la adquisición de un vehículo. Y nada más y nada menos que a la puerta de tu casa, trabajo o negocio. Juan, entonces, una persona que compra un vehículo normalmente tiene que ir varias veces al dealer a buscar varios documentos. ¿Es así? Así es, Ambiori. En el mercado dominicano, que es precisamente lo que deseamos transformar sí. para que ninguno de nuestros clientes pierda su valioso tiempo Ajá. ni recursos económicos en trasladarse en reiteradas ocasiones a nuestras oficinas a retirar los documentos. Este es un valor agregado que Vegamóvil está ofreciendo al mercado. Juan, entonces, ¿cuáles son estos documentos que luego que un cliente compre el vehículo en Vegamóvil a través de Vegamóvil Pack le va a llegar a la puerta de su casa? Los documentos son matrícula original, placa definitiva, marbete y póliza de seguro eso está excelente ¿eh? excelentísimo vega móvil pack es un es un hecho y como dicen popularmente es un palo a partir de ahora todo el mundo recibiendo sus documentos en su casa pero vega móvil tiene sus sucursales en santiago en la vega en el distrito nacional en punta cana son solamente en estos lugares en estas demarcaciones o es en el país completo no tan solo en esas provincias es decir que si usted vive en dajabón en samaná en elías piña Allá llegamos con el documento. Espérate, espérate, espérate, espérate. Tú me estás diciendo que yo vivo en Pedernales, en Pedernales, y yo compré un vehículo en Vegamóvil y Santo Domingo. ¿Ustedes me van a enviar esos documentos a Pedernales? A Pedernales y a la puerta de su casa. ¿Y si yo vivo en Alto Mayor? Allá llegamos. ¿Y si yo vivo en Puerto Plata? En Puerto Plata y en todo el territorio nacional. No importa. En, no importa. Si es República Dominicana... Allá llegamos. Vega Móvil le lleva su documento a la puerta de su casa, trabajo o negocio. Perfecto. Entonces, hay otra parte sumamente interesante, porque hablamos del territorio nacional. Pero nosotros, Vega Móvil, tenemos muchos clientes que viven fuera de la República Dominicana. Entonces, ¿cómo se hará esto? Eh, de que, por ejemplo, yo vivo en España, vivo en Austria, vivo en Estados Unidos, y... ¿Necesito que le entreguen esos documentos, por ejemplo, a mi mamá, a mi esposa? ¿Cómo será esa parte? En el momento de la negociación, a todos nuestros clientes le presentamos la facilidad de que pueda apoderar a una persona, la cual, de ser que usted no esté en el país o que no se encuentre en la disponibilidad de recibir, pues esta persona apoderada pueda recibir dicho documento. Juan, gracias por este tiempo que nos ha brindado para presentar este nuevo producto que, como dije anteriormente, es un palo. Es un hecho y es un palo. Vega Mobile Pack. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y con esta, este nuevo producto, certificamos que Vegamóvil cada día va más allá. Así es, señores. Indiscutiblemente que, como dice Juan, eh, Vegamóvil vamos más allá. Recordándoles que aquí en Vegamóvil, todo, absolutamente todo se puede.